CÓMO HICE INOCENTE Grabé el video usando un cuadro verde para que fuera más fácil eliminarlo, pero todo pendejo no me di cuenta que eliminé el color de mi pared también. Puse este video mítico de la periodista y el pescado. El video tiene un efecto 3D para simular la perspectiva de la pantalla y un color verdoso para que quedara así junto a la capa general de color. Luego puse este video de noticias de última hora con una máscara, un efecto de cuadrícula para simular los pixeles de una televisión, distorsión de lente, ruido y 3D. El noticiero lo saqué de un video de marketing para la película El Amanecer de los Muertos de 2004. Tiene una máscara, cuadrícula, distorsión de lente, ruido y más color verde. Para este plano tuve que quitar algo de color verde porque era demasiado brillante para el verde que se suponía estaba reflejando la televisión, por lo que tuve que modificar las curvas de color y quitarle un poco de saturación a mi rostro porque seguía estando brillante. Para la presentación del asesino, usé esta parte del video donde se muestra un recuadro en el noticiero. Agregué estos gráficos y sobrepuse esta foto, la cual fue hecha en Crayon, describiendo características mías. Y a la foto le puse un desenfoque del canal. Esto más un zoom y color verde sumado a los efectos de cuadrícula, ruido, etc. Este plano lo grabé del lado contrario al que se supone que correspondía, porque había más luz ahí. Y solo giré el video para no perder esa coherencia visual. Y finalmente, la mano. Para esto tuve que cortar mi mano realmente. Nah. Recorté mi mano y sobrepuse imágenes como estas rosas para simular la carne, aunque apenas si se distingue. Y más capas con más máscaras y modificación de color e iluminación para simular mejor una mano mutilada. Cuidado chavos, no me vayan a subir a una pinche página gore con el super hiperrealismo de esta madre güey.